datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, comunicación, redes sociales, todo esto y mucho más en Radio Lab. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de UGR en casa, aquí en Radio Lab UGR. ...en el que realizamos estos encuentros UGR en casa... ...donde nos encontramos a través de nuestras ventanas... ...a través de nuestros balcones que abrimos eh, aquí digitales... ...para encontrarnos con diferentes profesores... ...compañeros de la Universidad de Granada... Hoy tenemos eh, pues otros tres invitados, eh, como siempre, ya sabéis, estos miércoles y estos viernes los que celebramos estos encuentros. Y con nosotros tenemos, eh, ya lo estáis viendo por ahí, a José Luis Moreno Pestaña, eh, que es profesor de filosofía moral y ha investigado sobre los conceptos de cuerpo, enfermedad y poder en el área de filosofía política. Eh, entre sus publicaciones cabe destacar su último libro, Retorno a Atenas, La democracia como principio antioligárquico o La cara oscura del capital erótico, Capitalización del cuerpo y Trastorno Alimentario. Eh, muy buenas, José Luis. Muy buenas, ¿qué tal? Me alegro de veros. Odio oh, oíros por lo menos. ¿no? Igualmente también, eh, bienvenido a este, a este espacio y gracias por, por abrirnos nuestra, tu, tu ventana a, a tu mundo. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por invitarme. Está por ahí también Azucena González Blanco, que es profesora del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura. Eh, y ella investiga sobre relación entre filosofía, literatura, política, estética y biopoder, así como poesía española del siglo XXI. Eh, sus últimos proyectos son una propuesta de política de la, literatura, de la literatura en el último Foucault, como muestran sus publicaciones Literatura y Política, Nuevas Perspectivas Teóricas y su reciente trabajo a través de una política de la literatura en el último Foucault. Además, es la directora de la revista Teoría Ahora, eh, una revista de literatura crítica y pensamiento de la editorial de la Universidad de Granada Azucena, muy buenas, bienvenida, tú también Hola, buenas tardes muchas gracias Gracias a ti por participar en este espacio. Y por último, Nestalí, profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia y director del Departamento de Filosofía 1 Él eh, se ha centrado, su trabajo se ha centrado en la aplicación de la filosofía del lenguaje a problemas filosóficos clásicos y a cuestiones sociopolíticas. Eh, sus últimos proyectos, de hecho, tienen como objetivo el estudio del discurso público y la polarización política, un tema bastante re actual, ¿no, Nestalí? Sí, sí, saltando a, a lo que salta, Javi. Eh, muchas gracias por la invitación, muy fan del trabajo que haces con Media Lab y del trabajo de Media Lab en general. Muchísima. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, gracias de nuevo a, lo, a los tres por, por venir a, a charlar un poquito, eh, por encontrarnos, eh, porque bueno, también viene bien estar cerca de, de todos los amigos de, de Media Lab y que, oye, que se echa en falta, ¿eh? se echa en falta estar un rato, así que bueno, pues mira, qué mejor forma que la radio como medio de comunicación. Eh, bueno, la primera pregunta, obligada: ¿cómo estáis? ¿Qué estáis ¿Cómo estáis llevando este confinamiento? ¿Estáis muy confitados? Espero que no. <risa> Venga, ¿quién rompe? Pues, eh, pues, bueno, hombre, pues complicado el confinamiento, yo creo que se puede, casi todo el mundo dice lo mismo ¿eh? Eh, es un ejemplo de una experiencia que no varía, casi nada pues eh, difícil Un poco Día eh. de la Marmota, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, a veces estaría bien que fuera incluso más día de la marmota, porque hay demasiado sobresalto entre la información que viene de fuera y las dificultades que se acumulan dentro. Uno tiene una visión casi utópica del aburrirse, vamos. Estaría bien aburrirse un poquito más. Casi parecía que los tempos eran lentos antes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí se hacen los días demasiado intensos. A ver, cena. Sí, eh, yo decía, pues, ¿cómo lo veo? Lo veo como todo, lo vemos desde nuestra propia ventana también, ya sea física o virtual, y, y creo que eso condiciona, pues, todo lo que, lo que pensamos culturalmente, políticamente, desde la perspectiva nacional hasta, bueno, hasta la regional, ¿no? Y en mi caso particular, pues muy entretenida, como dice Pepe. <risa> Ojalá tuviera más de Día de la Marmota y de tranquilidad, pues porque a las necesidades de, de ser profesor y de impartir clases y de seguir publicando, como tanto nos reclama, pues tienes que estar 100% con niños que no tienen docencia, ¿no? que llevan cinco semanas en casa sin poder salir, que es muy tremendo y, pero bueno, no sé, a mí me da la sensación de que ahora estamos cambiando un poco la perspectiva así como que parece que el motor marcha en otra dirección pasado un poco ahí la, la ola grande, ¿no? del ojo del huracán de, de contagio y, y, y parece que vamos mejor en el número, así que casi que empezamos a pensar un poco en ese que será después, ¿no? eso es un poco así la Perspectiva de ahora. Empezamos a mirar un poco más allá de la próxima compra, ¿no? De la próxima sí, visita al súper. Exacto. Muy bien, está ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo llevas? <risa> bueno, pues resistiéndome a pensar que bien, pero digamos, con el hecho indudable de estar confinado o confitado, como tú decías con mis tres personas favoritas del mundo, que son mi mujer y mi hijo. Entonces yo estoy súper confitado en ese sentido de dulzón pasteloso. Pero sí que con, con mucho trabajo y aunque desde el principio yo me quería resistir al síndrome del escritor francés confinado, Pepe, siento la referencia peyorativa a Francia, pero sabéis que existe la corriente esta de gente que se dedica a escribir lo bien que gracias a su propio esfuerzo llevan el confinamiento en sus casas de, de la campiña francesa. Bueno, yo creo que a los que pertenecen a ¿no? los privilegiados, exacto. <risa> Ellos no ven a los niños en todo el día, las nannies se los tienen en algún punto de, de su hacienda, las nannies se los cuidan. En el ala oeste. <risa> pues sí que desde el principio quise resistirme a esta, a esta tentación y ahora uh -huh. no digo que esté entrando en la fase que Giselle aquí en tu, en tu programa llamaba el otro día la fase, la fase de la derrota, uh -huh. pero sí que con un reto para esta época que es eh, darme cuenta de que hasta las pequeñas cosas que me parecían una ventaja en realidad son un problema y que uno de verdad no puede estar bien cuando tanta gente está mal uh -huh. y eh, si queremos que esa sea mi fase de la derrota pues estoy entrando en la fase de la de la derrota en ese sentido ¿Cómo, cómo estáis llevando ya veis, lo habéis dicho alguno, ¿no? pero ¿Cómo estáis llevando el tema de organizarse en casa con, con niños? Es decir, Azucena decía niños sin docencia o, o peor todavía, siendo teniendo que ser nosotros los docentes, ¿no? ¿Cómo lo sí. lleváis? Totalmente. Bueno, como me siento muy interpelada por esta sí. situación. Eh, es que claro, tenemos que contar que igual que nosotros no sabíamos cómo reaccionar, pues muchos colegios, la mayoría eh, no, no sabían o han estado a la espera de las primeras tres semanas al menos, entonces teníamos niños que que en su cabeza estaban en vacaciones porque estaban sin cole, que eso ya no es así. Las la dos primeras semanas un poco, todo. pero... Sí, exacto. Una, una semana y media todavía, ¿no? Sí. Luego ya la cosa fue menos divertida. Mm. Y, y esto combinado con no poder parar, ¿no? Nosotros, nuestro ritmo. Entonces... Creo que, bueno, y, y seguro que sal, saldrá más, creo que se ha mirado muy poco en ese sentido. Nosotros tenemos que estar ejerciendo de profesores, como decía, he vuelto, un amigo me decía, he vuelto a la EGB, porque me paso todas las mañanas haciendo tareas con mi hijo, ¿no? Y eso combinado con nuestra labor docente, investigadora, eh, lo, el cuidado, eso que decíamos. Eh, el cuidar a uno mismo ¿no? en una circunstancia que no me arrolle la circunstancia, ser consciente eh, en qué momento estoy y cómo puedo reaccionar y para eso hay que tomarse un poco el tiempo sí. y yo sí he tenido la sensación de verme un poco atrapada en el tsunami de acontecimientos que iban llegando y, y ver cómo, cómo gestionarlo todo para que no me lleve por delante en todo ¿no? el trabajo eh, los ni el, vamos mi hija en mi caso eh, soy yo 100% 24 cien veinticuatro horas y, y, y, es, y es difícil es difícil nos han dado pocas herramientas ¿no? ahora ya digo hemos entrado en otra fase sabemos que esto va para largo y los colegios están ya reaccionando de otra manera, también se hacen un poco más cargo de, de sus de, de su propios alumnos, ¿no? Y, y también nosotros tenemos otra rutina, ¿no? como ya tenemos un orden del desorden, ¿no? Me parece. ¿El resto, bueno, yo por haciendo? mi parte, el, el, el, ha sido ha sido complicado. Mi, yo estoy con dos niños en casa, uh -huh. mi mujer es enfermera, entonces pues, la... la la situación la, la primera, las primeras semanas en su trabajo era caótica y cada día era una era una noticia nueva y toda y ninguna y, y ninguna ninguna buena, ninguna lleva al optimismo. Entonces, bueno, el, el, el lo que siempre sucede en situaciones de estas es que acaba, acaba encontrándose un cierto equilibrio y digamos acaba acaba, acaba renovando los hábitos cotidianos y dándole un nuevo sentido. Y tanto mis niños, mi hijo y mi hija, como yo, y mi mujer cuando viene a trabajar completamente reventada, eh, pues eh, acaba encontrando cosas que hacer y pequeños momentos de alegría y, y pequeños momentos de diversión, etc. ¿no? Eh, también pues esto eh, es todo un confinamiento típico de, de, de, de una era neoliberal, estamos asistiendo a una tragedia y desde el primer día se trataba de que todo siguiera como antes sí sí sí sí sí aquí no había aquí no hay ningún lugar para la zozobra psíquica aquí no hay ningún lugar para la distancia para la distancia emocional aquí no hay ningún lugar para el lamento hay que seguir haciéndolo de siempre y en el caso de la universidad que es que, que, que una institución maravillosa pero que tiene unos ritmos y una y un imaginario de la productividad absolutamente absorbente pues, eh, pues mucho más. Eh, en cualquier caso, uno es privilegiado eh, si piensa en lo que está enfrentando, están enfrentando los sanitarios, las caja, los cajeros, las cajeras de supermercado, etcétera Entonces, yo creo que se, eh, eh, en mi caso esa es, un poco, esa es un poco la experiencia. Y bueno, en el caso a los niños y las niñas, sobre todo niñas pequeñas, pues yo creo que son de la, las personillas que más están padeciendo en el encierro. Mm. Mm. Son las personillas que más están padeciendo en el encierro que más difícil se le hace tener un relato de conjunto de lo que está sucediendo y darse cuenta de la excepcionalidad que menos distancia tienen con la posibilidad de ver mañana o pasado a su amigo, a su amiga, a su familia, a su primo, a su prima. En fin, así que ayer fue un día malo y al final un poquito esperanzador <risa> cuando el gobierno nos ofreció una salida. Mm. Ahora entraremos si queréis en ese tema. Cuéntanos dónde está Lin Sí, eh, bueno, en nuestro caso eh, mi mujer y yo somos docentes y tenemos casi más trabajo del habitual porque a los retos normales de, de la docencia, en su caso, la docencia, la investigación y la gestión, por mi parte, que eso no han disminuido, se suma la reacción que entendemos que es necesaria ante un, lo que percibimos como un ataque a lo público. Y, eh, y entonces ahí cuando cuando tus ideales son con respecto a la gestión de este tipo de crisis la transparencia y la rendición de cuentas es muy difícil que no te falten horas del día que echarle al trabajo, pero como decía, pues en casa tenemos dos niños que tienen uno y la mayor acaba de cumplir cuatro años, entonces pues necesariamente nos turnamos para estar con ellos y los disfrutamos muy intensamente desde que se, desde que se levantan demasiado temprano hasta que se acuestan demasiado tarde, pero son una fuente constante de alegría para nosotros. Eh, aunque es inevitable que tantos días encerrados y tanto tal no te dé para, como leía en Twitter hace, hace unos días, estar continuamente jugando a un juego, decía uno en Twitter, en mi casa jugamos a un juego que se llama ¿Por qué estás haciendo eso así? Y nadie gana. <risa> <risa> a medida que pasan los días es como inevitable jugar cada vez más a ese juego. Oye, ¿y qué, qué opináis precisamente de esto que estamos hablando? ¿no? Es decir, eh, se dijo que los niños Desde esa visión adultocéntrica Iban solo a poder acompañar a los adultos Al estanco, por ejemplo En fin, eh, cosa paradójica Pero al final parece que por clamor popular O por lo que sea Bueno, pues parece que se ha modificado ese curso y se ha pensado un poco, ¿creéis que se ha pensado al final en los niños para que puedan, bueno pues eso, siendo los que más sufren o los que más pueden estar sufriendo esta situación, que puedan tener ese alivio o al final se está actuando con lo que se puede? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo diría que el, el, el gobierno está sometido a un ataque permanente y constante como debe ser por otra parte en un país democrático en una situación tan extraordinaria como esta, está siendo fiscalizado y me da la impresión de que el gobierno teme como se temía en la época de la prima de riesgo, o acordáis los meses que pasamos eh, al comienzo de la de la, que, de la otra crisis económica, porque ya estamos entrando en una nueva en, acerca de los datos de la prima de Riego, pues aquí es la misma además eh, eh, la forma, la puesta en escena es la misma son los datos, ahora ahora es mucho más siniestro, son los datos de muertos pero son las cifras, los picos digamos, to, to, to, toda, digamos toda una especie de geografía que se hace a partir de la estadística y el gobierno teme, muchi, teme muchísimo que haya algún repunte porque va a suponer un ataque despiadado. Y yo es la única manera en la que me puede explicar la, la decisión de ayer. La primera decisión, que era manifiestamente absurda, llevar a un niño a un supermercado no tiene sentido. Más en un supermercado donde hay muchas personas mayores, en fin, no es no, no el espacio más eh, eh, donde un niño se pueda desenvolver mejor. Y luego la de abrir la mano y dejarlo salir un poco con nosotros, vamos. Porque, eh, claro. Hay que pensar que es verdad que las cifras son tremendas, las cifras hay que tomarlas en serio, pero las cifras, la política con las cifras hay que actualizarla teniendo en cuenta que lo que estamos detrás son realidades concretas. Y con cifras o sin cifras, con cifras que mejoran o con cifras que empeoran, las realidades concretas son seres humanos que están gestionando la vida con otros seres humanos en circunstancias muy difíciles y con una cifra o con otra no van a poder vivir en una situación experimental todo el tiempo. Mm -hmm. ¿Cómo sí, eh, sí. sí, pienso como como Pepe, no que creo que tomaron una decisión. Yo, yo pensé, cuando lo escuché, que era una muestra de agotamiento, de, de, de no haber sido capaces de llegar a un orden real, no como se aspiraba a poner horarios e incluso eh, por edades, no salidas... Pero, pero sí que es un síntoma, como tú decías en la introducción de la pregunta, eh, pues adultocéntrica, ¿no? Muy centrada en, en los adultos porque, como hemos dicho, esto es una crisis neoliberal también y, y los que más la están sufriendo, de forma activa o pasiva de, dentro del mismo sistema, pero desgraciadamente son los que no son sujetos eh, productivos, qué casualidad, ¿no? Que, uh -huh. ...que sea así... ...pero yo creo que no se entiende de otra manera... ...el confinamiento tan cruel de niños... ...que no estamos hablando de nuestros niños... ...que dada nuestra situación... ...seguro que tienen casas en las que al menos reciben sol... Uh, ...todos los días... ...que con su vitamina D... ...que tiene influencia en el crecimiento y en los huesos... ...estamos hablando de muchas familias... ...que viven en pisos muy pequeños... ...familias numerosas... ...yo lo sé también por mis propios alumnos, ¿no? que la situación a veces es un poco terrible. Estamos intentando exigir a nosotros mismos y a ellos también seguir con el ritmo, pero a veces las situaciones familiares muestran la vulnerabilidad a la que nos está atendiendo, que son nuestros alumnos, nuestros hijos y, y desgraciadamente, digo, de forma eh, ya directa, a, a ataque de, del virus de nuestros mayores. A mí, me, la verdad que le he dado muchas vueltas porque, como digo, mi interlocutora diaria es una niña pequeña, pues le he dado muchas vueltas a, a este tema, ¿no? Y, y pienso en la distancia quizás que se vaya a tomar entre generaciones, ¿no? La de la visita del niño como un cóctel molotov de, de virus, no te acerques al abuelo y la ruptura de ese diálogo de generaciones no lo sé, yo estoy pensando, porque tenemos mucho tiempo para pensar, <risa> para quizá, para quizá... Quizá lo la que más tenemos. Añadir, ne, ne, ne dramatismo, pero va por ahí, ¿no? Porque ves a los directores de, de, de hospitales advirtiendo que los niños son transmisores, bueno, son como todos, que a ellos a lo mejor no se les nota tanto, pero... Eh, no hay que recargar tanto las tintas en ese sentido, pero se está haciendo un poco en esa dirección y me, y me preocupa me preocupa la desatención generalizada de la vulnerabilidad digo de los nuestros alumnos, que son de alguna manera también niños, adolescentes y de y de nuestros hijos ¿no? y que no se esté prestando atención. Quizás es un momento digo como dar a ver, ese, es, en una crisis se ven más los errores, no se ven más las costuras de, de lo que falla pues aquí quizás ha fallado ¿no? la atención a la, a la infancia porque niños tan pequeños recluidos durante cinco semanas es, es muy tremendo. Es, es, es muy, yo creo que va a tener consecuencias, no digo no tanto quizás en nuestros hijos, pero en otros niños tendrán sus consecuencias psicológicas seguramente. La Tienen los adultos, imaginémonos en los niños, ¿no? Los va a sí. Sí. Cuéntame esta Sí, eh, yo coincido con, con vosotros tres. A mí, eh, digamos, yo, me parece que fue un error la primera decisión. Es una decisión que yo no era capaz de comprender, la que lanzó el gobierno por la mañana. Pocas veces estaremos todos tan de acuerdo en eso, ¿no? <risa> supongo, que me, que me falte, no te... supongo que me faltaba información. Pero, pero no, me, no Y no es por excusar la, la No es por excusar al gobierno. Pero me parece que. Sí me gusta que en ese tipo de decisiones se sea capaz de reaccionar con rapidez y en ese sentido comentábamos justo antes de entrar que ojalá todos los errores que a mí me parece que han ocurrido en determinadas políticas especialmente políticas educativas por ejemplo uno fuera capaz de reaccionar a las 6 horas o a las siete horas de haberlos producido en lugar de tener a generaciones criándose con un determinado sistema educativo entonces a mí eso me parece bien y luego creo que hay, o sea, estamos tomando decisiones muy rápido en, en un marco de una incertidumbre altísima y decisiones que afectan a una población donde la casuística es terroríficamente variada. O sea, las variedades de la desigualdad en la población que recibe estas decisiones hacen que casi por fuerza no quede, no quede otro remedio que proceder por ensayo-error. Eh, mm. Esto no justifica errores tan flagrantes como el de por la mañana. Pero, pero sí que creo que es fácil cometer errores y que la virtud política está en la capacidad de corrección de esos errores, más que en acertarse. Esto, como digo, no tiene... Es porque, además, una situación tan inédita como esto, ¿cómo acierta? O sea, es que no hay precedentes, ¿Eh? entiendo. Sí. Y, y es verdad que los niños, me parece que están muy desprotegidos desde lo, desde lo más uh, general hasta lo más concreto. Eso, yo decía al principio cuando hablábamos, que hasta las cosas que me parecen una virtud del encierro, me esfuerzo a descubrirlas como cosas negativas. Yo estoy desarrollando una especie de psicopatología eh, persiguiendo las conversaciones de mis hijos con familiares. Una vez te oí decir, Javi, que, que en tu casa a veces teníais varias conversaciones al mismo tiempo con familiares distintos. Es sí, verdad sí, a las los... ocho la y media de la tarde es lo normal. Yo con mis padres, mi suegro, en fin, a, a lo bestia. Mis niños también lo ponemos a hacer esa labor social de aliviarle el confinamiento a los mayores pero, pero yo, a mí ya me, cada vez me resulta más difícil tolerar las conversaciones porque no, no entiendo las cosas que les cuentan a mis niños y me parece mal que se las estén contando. ¿Cómo les puedes contar este cuento? ¿Y cómo les puedes contar tal otra cosa? Y ahora hablarle del mundo árabe ¿Pero qué mundo árabe? Pero persigo a mi madre o a mi, a, mi, a mi familia contándole estas cosas a mis niños, lo cual no es más que eh, un signo del, del nivel de psicopatía al que yo estoy llegando con mis hijos. Lo que quería decir con esto es que hasta las cosas más pueriles, como a mí me parece una ventaja pasar mucho tiempo con mis niños, sin embargo hay cosas fundamentales que yo no puedo enseñarle a mis hijos, que es cómo lidiar y cómo vivir con gente que no es como yo. Y esto, el confinamiento se lo está cercenando de manera dramática. Y estos son mis niños que pertenecen al 0,1%. Mm. Somos, soy incapaz de ponerme en, las, en los zapatos de gente que está en situaciones realmente complicadas con niños. Entonces, mm. estas medidas para aliviar la situación de una población tan vulnerable me parecen súper bienvenidas. O sea, es como mm. las cámaras de eco mediáticas, ¿no? Pero aplicadas físicamente a nuestro entorno, ¿no? Como no vemos otro entorno, Exacto. es todavía más complicado empatizar, ¿no? Exacto. Mm. Yo soy un mm. seco andante en mi casa. <risa> un seco con, con patas en mi casa. <risa> con patas. Mm. Oíd, eh. Me, me gustaría también plantearos, en el sentido que, bueno, como humanistas, como científicos sociales... Eh, bueno, voy a aprovechar para recordar Los que nos estén escuchando ahora mismo en directo Que pueden plantear eh, preguntas eh, O sugerencias, o en fin, comentarios A través del grupo de Telegram O con el hashtag en Twitter UGR en casa eh, O en el chat que tenemos aquí en, en Spreaker eh, Ahora os lanzo la pregunta que tenía pensado Pero es que me he que a, a, hemos leído Una pregunta que nos han planteado por aquí Y es que bueno, eh, cuando hablamos De la COVID, eh, de cómo afecta La enfermedad y de cómo Efectivamente hemos dado una respuesta neoliberal eh, ¿es posible no dar una respuesta neoliberal? ¿Hay algún país que lo haya que lo haya hecho? Es decir, eh, ¿hay otro mundo posible a la hora de responder eh, así o no? Bueno, el, el hombre el término neoliberal está muy manío y quizá incluso es mejor dejarlo de, de utilizar, sino especificar qué es lo que queremos decir con ello. Una respuesta neoliberal... Eh, es que no seamos capaces de fabricar material de protección aquellos que decidieron que aquellas decisiones políticas y económicas que decidieron que en España no iba a ser para nunca más, no iba a ser nunca más un centro de producción de, de bienes que España iba a perder toda su capacidad industrial yo me acuerdo la época de gloria del discurso neoliberal en que había ministros socialistas que decían que la mejor política industrial es la que no existe nos han llevado a que en una situación de urgencia, se lo dijo un ministro socialista, a que en una situación de urgencia seamos incapaces de reaccionar, no solo nosotros, eh, sino toda la Unión Europea. ¿Mm? Entonces, las políticas de deslocalización productiva no, no solamente tienen efectos enormes acerca de cuáles son las condiciones de empleo en las que dejamos a nuestra población. Es decir, cuál, qué tipo de empleo, qué estabilidad en los empleos, qué tipo de perfiles sociales formamos, eso tiene efectos. ...pero además tiene el efecto de que tenemos... ...unas capacidades de autodefensa bajo mínimo... ...eso cuando hablamos de una salida neoliberal... ...no es una salida voluntariamente neoliberal... ...sino una salida neoliberal... ...que es la consecuencia de decisiones... ...que se tomaron hace 30 años... ...y que no han vuelto a estar en nuestra agenda política... ...España es un desierto industrial... ...Francia es un desierto industrial... ¿No? ...tenemos una incapacidad enorme... ...de coordinación social y de producción de material médico en una situación de urgencia. Eso yo creo que es un primer elemento. El segundo elemento es eh, el segundo elemento es menos, o quizá menos importante o menos dramático, es la idea de, eh, pues, eh, estamos en una situación de crisis, vamos a ver cómo en esta situación de crisis hacemos para seguir siendo productivos de la misma manera que antes. ¿Verdad? El principio máximo del neoliberalismo es ...produce una situación de mercado y de competencia... ...allí donde estés... ...allí donde estés... ...y la gente no compita... ...introduce una situación de competición... ¿eh? ...introduce criterios de jerarquización... ...y allí donde estés... Y haya, ...y haya una situación de competición... ...introduce una competición aún más dura... ...claro una manera de estar, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, en nuestro caso vamos a seguir dando las clases en otros casos la economía tiene que seguir adelante aunque eso suponga el desplazamiento de montones de personas que que, que, que, que puede tener efectos de salud devastadores hay una hay una zona en Italia donde han enfermado muchísimos trabajadores porque la patronal y el gobierno hicieron la frivolidad de decir que, que no pasaba nada y que esa zona no se cerraba creo que era Pérgamo Bien, pues eso, digamos en todas las situaciones vamos a inventarnos una situación de competición aquí podría haber podríamos haber dicho en, un, en esta situación que, que nos viene hagamos una pregunta democrática estamos cuestionando las decisiones del gobierno la oposición se escuda en expertos el gobierno se cuarece también en expertos uh -huh. las decisiones políticas ¿quién las toman? las toman expertos las toman representantes electos ¿Cómo se definen esos expertos? ¿Cómo se comunican los expertos con, con, con los representantes electos? ¿Cómo rinden cuenta uno y otro? La ciudadanía no puede estar en la situación de irresponsabilidad de, de, de, de, de, de quejarse siempre. Pero la situación de niño pequeño que se queja de todo, solo es posible cuando no se comprende bien cuáles son los mecanismos por los que se toman las decisiones. Eso da pie también a, a una actitud paternalista por parte del Estado. ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Por eso podría haber sido una salida. Aquí estamos viendo, ya he dicho dos cosas. Sí. Una salida no neoliberal sería una salida en la que volvemos a tener tejido productivo. Una salida no neoliberal es una salida en la que empezamos a interrogarnos sobre cuáles son los sitios donde la democracia importa, a qué niveles y con qué controles. Y ese, yo creo que es un debate que podríamos tener en esta situación. Bueno, que por supuesto, yo estaría, yo, yo militaré para que para que lo tengamos eh, eh, eh, durante y después de esta crisis, vamos. Claro, no sé si, si el resto también plantea y que pueda haber otra alternativa, pero claro, aquí la pregunta de fondo también, que era la que yo iba a plantear antes, es, eh, bueno, yo pongo la metáfora de, de la orquesta, ¿no? Es decir, la orquesta del Titanic estaba tocando, de buena primera se para, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Eh, ¿Hemos dado un traspié y luego va a seguir sonando la misma música neoliberal cuando pase todo esto? ¿O, o esto va a significar un, un fin de siglo, un cambio de ciclo? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Eh, bueno, respondo así. Yo creo que es eh, con la. a la piscina, ¿eh? nadie tiene la respuesta, por supuesto. Por supuesto, no, no, del todo. el lo veo muy complicado. Eh, pienso que si... Que si estuviéramos... Eso... En un, una discoteca... <ríe> ¿cómo, ¿Cómo podríamos... Para seguir con la metáfora... Yo, crea, yo creo que estaríamos silbándole al DJ... Porque nos han parado la música... <ríe> y estamos aquí esperando la siguiente canción. Yo... Lo que venga después... No sabemos si será un sucedáneo... Una, una mala copia de la canción que teníamos antes que suene todavía peor, o, o nos pondrán ya el paquito chocolatero que nos vayamos, no, es broma, eh, <risa> nos pondrán otra canción, sin duda. Yo creo que con lo que dice Pepe, es que yo creo que el problema, eh, responder políticamente o responder éticamente a esta cuestión de, de, del problema neoliberal. Políticamente, a la propuesta de ser productivos, productores nacionales, eh, que me parece una buena idea, el problema es que, y, y si queréis, luego tomamos el tema de, de la cantidad de información falsa y de fake news y de todo lo que nos ha bombardeado el móvil durante esta epidemia, es que hay una vuelta al al nacionalismo más eh, cateto. Y el problema es que a veces argumentan en esa dirección. ¿no? Es que si nosotros tuviéramos más eh, fábricas, no nos hubiera pasado esto. Entonces, me, en sí mismo, el instrumento de producción nacional no es político, pero sí eh, depende de quién lo tome y cómo se argumente. ¿no? Eso, entonces, no sé, me, me pregunto si, si no es interesante plantearnos... Eh, pensar éticamente qué actitud tomo yo ¿no? luego ya veremos las políticas eh, que, que adopten, pero que efectivamente están en diálogo con la, con la población eh, o sea, eh, ¿Cómo que, nos que tomamos cambie el mundo cambiar yo, ¿no? Sí, sí me parece que, que la respuesta ética es casi necesariamente primero anterior a la respuesta política ¿no? uh -huh. y, y creo que es importante plantearlo desde ahí que, que seamos capaces de tomar conciencia del momento en el que estamos y cómo lo vamos a, a sobrellevar, ¿no? Porque, como digo, y cómo vamos a responder ante… Que creo que realmente la gente está activa, ¿no? No creo que estén aislados, pero que sí es un momento… Hay un momento de suspensión también en el que estamos, ¿no? Estamos todos un poco como suspendidos en el aire y, y eso nos obliga a pensar dónde quiero aterrizar, ¿no? Eh, no sé, me, me parece que sí quizás la respuesta debe venir por un yo como quiero encontrarme el, el mundo cuando, cuando salga ¿no? y en mi respuesta construir también una respuesta política Sí. sí eh, yo eh, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora aunque sí que me producen a veces Um, cierto escepticismo determinado, diagnósticos generales ante problemas en los que reina la, la incertidumbre. Y a veces me da la sensación de que estamos como, no que sea santo de, de mi devoción, pero me parece que tenía gracia en esto, cuando decía que alguna gente abre el periódico y cada página le parece que le da la razón. Pues en esto me parece que pasa un poco, igual cuando uno se aproxima a la, a la crisis. Con determinadas ideas parece que cada cosa que está ocurriendo te da la razón cuando tú... ¿no? Es que teníamos que haber escuchado a Bill Gates cuando habló en Davos. O es que... no Esto pasa porque toman las decisiones los políticos y no los científicos, que también no, es una no, cosa... Deberían escucharnos... A posteriori, ¿no? O sea, deberían escucharnos mucho más a la gente de la universidad. No. no sí, no sé. Depende sí. de qué, ¿no? Pero la, la realidad es que estamos en una situación donde los datos son terroríficamente heterogéneos Muchos casos corruptos. Los modelos que se generan son muy complicados de interpretar. Entonces, en ese marco, que haya un solo culpable para esto que ocurre, a mí me resulta sospechoso. Me parece que hay muchas cosas que pueden haber pasado que nos pueden haber llegado a esto. Y estoy de acuerdo en general a que determinadas cosas ocurren durante el, durante el confinamiento y marcarán el futuro dependiendo del tipo de sistema económico eh, que estemos favoreciendo, en eso estoy completamente de acuerdo con vosotros. Solo en un punto me voy a permitir eh, diferir con mi compañero y, sin embargo, amigo Pepe Moreno. Cuando, cuando has dicho que una de las muestras de que estamos en una crisis neoliberal es que la lógica de la competencia se ha aplicado hasta a las labores que se nos han asignado con respecto a la docencia universitaria, ¿no? Tenemos que seguir dando clase, no, esto no puede parar, hay que seguir con lo que estamos haciendo, hay que seguir produciendo. Eh, yo creo que tienes parte de razón. Pero creo que, o al menos yo así interpreté desde, la primera, desde que esto empezó y se nos empezó a decir cuáles eran los planes acerca de cómo había que continuar con la docencia no presencial, siempre entendí que esto no era solo una cuestión de nuestro deber profesional, sino también una cuestión de salud pública. Que mantener, mantener la orquesta sonando en el Titanic era una, era una cuestión de salud pública donde a la gente se le estaba pidiendo un esfuerzo inusitado y muy grande, que era quedarse en su casa y dejar de tener sus vías normales de socialización. En ese contexto, que hubiera un parámetro en el que la normalidad continuara parecía muy importante desde el punto de vista de la salud pública. A lo mejor de, de manera naif yo me tragué un argumento que debería haber cuestionado bajo determinada lógica. Pero la verdad es que yo he funcionado con esa asunción. Hay un bueno. problema y es que una cosa es una recomendación. Y un ánimo a los profesionales a que, a pesar de nuestras circunstancias y el momento en el que estamos, estemos haciendo nuestro trabajo, que yo creo que todos lo hacemos porque somos profesionales y porque tenemos empatía y responsabilidad, pero no sé si visteis esta mañana el comunicado de los servicios jurídicos en el que se nos obliga, y aquí hay un cambio de matiz importante, a dar clases virtuales, que no significa que sean sincrónicas, pero que es una obligación. Y eso cambia, ¿eh? Eso es distinto. Bueno, si sí, sí, yo, yo quisiera entiendo... quisiera el... decir algo. Eh, perdona, Pepe, adelante. Sí, yo quisiera decir algo, dos cosas. Eh, bueno, yo respondí a la pregunta de si qué, qué tipo de salida sería una salida neo, no neoliberal. ¿Eh? Y Eso no quiere decir hacer a esto culpable de la, de la crisis que estamos viviendo. La crisis que estamos viviendo hubiera existido con o sin mascarilla. A lo mejor no, a lo mejor no. A lo mejor sin los procesos de deslocalización, a lo mejor sin eh, cierta dinámica agresiva hacia la naturaleza, a lo mejor sin los efectos del turismo. A lo mejor eso ha jugado un papel, pero podría haber aparecido otra cosa. Está claro está claro que una entidad como la Unión Europea no ha tenido capacidad de coordinación productiva y que eso se ha derivado en una crisis sanitaria de primera, de primera magnitud. Estos son problemas que han salido de la agenda de la discusión política. ...y de la agenda de la discusión universitaria. Y es gravísimo. La, lo, ¿Cuál ha sido vuestro último debate sobre política industrial? ¿Me lo podéis decir? Pues no, nuestra generación sinceramente, sinceramente, sencillamente no lo ha vivido. ¿Cuál ha sido nuestro último debate por ir a algo más amplio? ¿Mm? Por ir al género que agrupa a la especie. ¿Cuál ha sido nuestro último debate acerca de nuestro modelo económico? Ninguno, nuestra generación, no lo ha vivido mallas de, referencias, que quería, mayas de ¿no? referencias generales. Entonces, hay algo evidente, y es que cuando tú entregas la fabricación de bienes y servicios a un subproletariado que vive en otros países, o un proletariado que vive en otros países, no solamente no. se producen situaciones de injusticia normalmente, sino que además tú pierdes capacidades propias de autodefensa. Y eso se ha visto ahora. Luego lo de la, lo, lo de la competencia. Yo creo que es bueno que todos sigamos trabajando y en la universidad, más que nadie, tenemos que seguir trabajando. También es importante que sepamos que estamos en una situación muy mala y que los sujetos no son sujetos intercambiables, ni están en condiciones sociales idénticas. Eso hay que dejarlo claro. Y algo muy importante, que lo reconozcan los discursos. Que las personas que están cuidando hijos no son iguales que las personas que no los tienen. Que las personas que eh, tienen a familiares eh, con dificultades de salud, salud no son iguales que las personas que no los tienen. Y son muy importantes y hay que hacerse cargo de eso. Y hay que hacerse cargo de que eso también exige que modulemos el tipo de actividad en la que nos implicamos. Porque las actividades no se miden solo con cifras. Se miden con cifras, pero detrás de las cifras hay sujetos, hay nervios, hay depresiones a inestabilidad psíquica, etcétera. Yo creo que eso es eso conlleva muchas cosas. Desde el punto de vista de la organización específica, por ejemplo, de, de, de la enseñanza, yo creo que la universidad y específicamente la de Granada ha sido muy sensible. Desde el punto de vista simbólico que cabría ser, cabría ser más explícito en estas cuestiones. Y decirlo más claramente. Nosotros seguimos trabajando, pero seguimos trabajando en una situación terrible. Y en la situación terrible no se le puede pedir a la gente que sean héroes. No se le puede pedir a los alumnos que sean errores, no se le puede pedir a todos los profesores que sean errores, porque no todos los profesores, todas las profesoras, todos los alumnos y todas las alumnas están igual. Eso también ahí tiene algo de matiz neoliberal. Esta cosa de los sujetos abstractos, generales, que pueden hacer, que tienen competencia. Hombre, competencia competencia es una leña, competencia en contexto. <risa> Ya que lo has dicho, no, efectivamente, no. las circunstancias de partida de cada uno son diferentes. no. Y no, no. Eh, eh, Por ejemplo, aprovechando también que tenemos por aquí a Azucena, ¿no? eh, sobre el tema lingüístico, ¿qué os parece, yo creo que ya no tanto, pero qué os parece ese lenguaje que se ha estado utilizando o que todavía se utiliza bélico no, para describir la situación de una guerra, de uh -huh. primera línea, eh, todo esto que tiene que ver con la construcción del relato que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, eh, realmente me, me, me he detenido, porque creo que el principio principio no eh, lingüístico, y por lo menos por las noticias que yo iba leyendo, en un análisis, análisis así de tropología cultural, a ver qué lenguaje vamos a utilizar y cómo lo desarrollamos, surgió más la cuestión de catástrofe. ¿no? Era como, ¿cómo definimos Esto, esto es una catástrofe. Eh, luego, más adelante, empezamos en la situación bélica, el uso del lenguaje bélico y, y yo creo que impera más una cu ahora casi el, el lenguaje de la crisis, ¿no? Porque se ha, se ha mantenido en el tiempo y ya una catástrofe es algo que explota y, y se reacciona. Yo creo que como hay una, una suspensión, digo, de de esta de los acontecimientos, eh, estamos en otro lenguaje si lo defendemos o no, es, es divertido. De verdad que analizo mucho la, los mensajes que me llegan, también lingüísticamente y estéticamente, ¿no? Y me llegaba un mensaje... Haciendo alusión a eso, es, es no hacen nunca referencia nada más que a las víctimas humanas, pero que sepáis que hoy hemos acabado con 100 millones de, de coronavirus, ¿no? Algo así, ¿no? Como sí, que diciendo, se decía que, si que se hacía mucha incidencia en los fallecimientos, pero no se hablaba de los recuperados, que es lo que de verdad... Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Y, y también un poco, si estamos utilizando un lenguaje bélico, ¿contra quién estamos luchando? A mí mm. esa es la pregunta, lo que me, me, más me preocupa, el contra quién. Porque una, una guerra enemigo, es siempre ¿no? contra... Esa Turquía, Como gila, oiga, el enemigo... Sí, exacto. ¿Y quién es? no Y, y al final, pues en muchos, muchas veces son los niños que se está utilizando en ese lenguaje. Los niños son esa, esas bombas andantes que van a estallar en cualquier momento. O, o son los turistas, que, o son los madrileños. Ese uso de los eh, la salida de los madrileños a su segunda vivienda. Yo pensaba, bueno, madrileño Serán la mayoría de ellos andaluces o murcianos que viven en Madrid y se van a su casa. Pero, pero sí que había un contra quién, ¿no? Y a mí eso sí me preocupa. Sobre todo si se piensa combinado con el auge de los nacionalismos y el, y, y el discurso anti antieuropeo, ¿no? Ahí vemos ¿no? también esta cosa... De, de los debates de Holanda, Alemania, dejando de lado el discurso, bueno, los italianos y los españoles que se arreglen. Uh -huh. Ese es el problema. hasta dónde lleva eh, el uso de, de este lenguaje bélico y sus consecuencias reales, performativas en nuestra realidad, no? A ver, no sé, ¿qué compensará mi compañero? Uh -huh. Claro, yo iba a decir, de estar, eh, nos lleva a la polarización esto también, ¿no? ¿no? Poco a poco. Es decir, será también de las pocas veces que, por ejemplo, no hayamos culpado a los inmigrantes de algo así, ¿no? Pero que al final se trata de buscar a, a, la, a la cabeza de Turco. Hay que darnos un poco de Esa. tiempo. Al final, al final van a también llegar, caerán, ¿no? seguro. <risa> al final seguro que va a ser culpa suya. Sí, eh, Sí, yo eh, muy de acuerdo con, con lo que ha contado eh, muy o sea, Al principio es muy llamativo y preocupante esta idea de vamos a enmarcar la situación en una situación de catástrofe natural, eh, o en una situación, peor todavía, una situación bélica, o como ahora que menciona lo de la inmigración, cuando se marca el tema de la inmigración en los medios, como si fuera eh, igual una catástrofe natural o una, una catástrofe que te ocurre, una avería que te ocurre en tu casa, donde hay goteras, por ejemplo, que a veces no encontramos eso en los periódicos. Claramente ese tipo de movimientos se hacen porque son muy fáciles de entender, y son claramente discriminatorios para los grupos de población mmm, en posiciones más vulnerables, segurísimo. Eh, todo, todo eso terroríficamente preocupante. Eh, yo creo que esta esta crisis está, digamos, el, el, la pandemia está siendo una oportunidad, eh, está siendo una ocasión para que mucha gente exprese secos que ya tenía uh, y que hable de, pues yo qué sé, la nacionalidad de origen del virus y, y se, se, se dediquen a, a llamarlo así el sistemáticamente. Virus chino. No, no, no, es que yo estoy siendo preciso, porque es que es de allí. Bueno, pues espérate, porque <ríe> esa no es esa no es la como lo ha llamado la OMS y además no está claro que sea de allí y lo que lo que hay detrás es como le decía el Daily Telegraph al gobierno británico el deseo de que pidan reparaciones a China por el <ríe> por el daño económico del virus. Esto es lo que hay detrás de llamarlo de esa manera. Mm -hmm. Hay otra cosa bastante otro fenómeno bastante curioso en, en la cobertura del virus es cuando para las explicaciones acerca de por qué, acerca de la diversidad de expansión del virus se apela a, a caracteres nacionales. Y se dice, por ejemplo, que en Italia el problema de, de los italianos es que... Digamos, no abrazamos que mucho, un, ¿no? Y somos mucho eh, sí, sí. Sí, o que, sí, sí, o que tienen poco respeto a las normas. Que tienen poco <risa> respeto a las <risa> normas. Es lo que y, tenemos y, los del sur. Exacto, y que esto es encantador, pero tiene estos problemas. O leí hace poco en El Guardian, me parece que era... Es que, claro, ¿cómo no va a pasar esto en Madrid? Si es que mira a los madrileños, los pobres, lo que les gusta es la calle y tocarse. Y comer callos, porque, si es que la culpa es de los callos. sencillo. Esto, es que esto nos pasa porque no sabemos lavarnos las manos en el sur. O porque leí el otro día a un filósofo famoso diciendo que esto nos pasa en los países en los que no sabemos lavarnos las manos después de ir al baño. <risa> o sea, el lado más agradable hasta el más ofensivo, cada vez que se apelan a este tipo de cosas, uno está obviando la alternativa explicativa más obvia de estos fenómenos. No ocurre en Italia por este tipo de cosas, ocurre por otro montón de, de causas que son mucho más complejas y que merece la pena mirar que tiene que ver pues, con cuántos test se hacen, en qué condiciones, cómo está el sistema sanitario o cómo, como decía Pepe en Bérgamo, la patronal dice, no, no, aquí no se van a cerrar las fábricas. Y de repente resulta que una región explota el virual, uh -huh. explota el número de transmisiones, porque tú has forzado eso. Entonces, es mucho más fácil pensar que esto es, ¿eh? que es que somos liberales con las normas. Nos gusta el... La culpa no, de los que hacen pizza, el... no... no, gusta, que no se la Gente que hace pizza no se lava las manos, y que por eso nos pasa esto. Entonces, todo ese tipo de fenómenos son preocupantes. Todavía más, diría yo, me preocupa la medida en la que esta crisis no solo estaba suponiendo una ocasión para que la gente que tiene sexo lo exprese de esa manera, sino que está suponiendo una verdadera oportunidad para que gente que vive de hacer campañas que fomentan la animadversión hacia mm. tú, tu... La gente que percibes como los diferentes, esa gente está haciendo su agosto ahora. Y lo está haciendo utilizando métodos clásicos de propaganda. Esto desde el punto de vista lingüístico a mí es lo que más me preocupa porque la polarización que apelaba a ella para mí es un fenómeno en el que es muy difícil echar marcha atrás. Una vez que uno ha empezado, una vez que uno ha empezado a llegar a un punto en el que las razones de los demás te parecen irrelevantes, te parece que es perder el tiempo prestar razones prestar tiempo a las razones de los demás es muy difícil volver atrás porque se te ha vuelto racional ignorar a tu oponente político. Y esto pues, como todos sabemos, tiene el tipo de problemas que más deberían preocuparnos en estas circunstancias, y es que el funcionamiento de las instituciones democráticas es particularmente costoso en estas situaciones, porque les falta el necesario apoyo social. Justo en un momento en el que estamos cuando la, las instituciones necesitan a, actuar con ese apoyo. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, eh, hay un montón de cosas que, que me preocupan. La, la cuestión del marco y luego en qué medida esta crisis está suponiendo primero una, primero una ocasión de expresar estos sesgos y en segundo lugar una oportunidad para estos agentes políticos que, que viven de la generación de la animadversión para su propio beneficio. Y luego Es la tormenta perfecta precisamente para lo que estamos viendo, ¿no? para la, la desinformación y la propaganda. Pepe. Mm. Mm. Bueno, es, hay muchas imágenes que el, la... la la crisis nos ha traído muchas imágenes. Nos trae la imagen de, del virus chino, del virus que viene del país totalitario que experimenta en condiciones pésimas, que es una referencia... Uno tiene la referencia de, de, de, de, de los viejos retratos del socialismo real, ¿no? El laboratorio de Wuhan que mm. se enfrentaba a tareas para las que no estaba preparada desde el punto de vista de la seguridad. Y entonces tenemos ahí, pues, de nuevo la imagen del gran otro perverso del Fumanchú comunista capitalista como el Chernobyl nos metido, ¿no? claro que no ha metido a la pandemia a la imagen de Chernobyl mm. luego está la imagen poderosísima de la capacidad de coordinación de China y de los y de los aviones de ayuda de la República Popular China llegando a Europa y llegando a Italia mm. y aún la imagen aún más eh, brutal de los camiones del ejército ruso <ríe> circulando por las carreteras de Italia ¿eh? para apoyar la la lucha contra la pandemia en torno a eso, en torno a eso, que son hechos. hechos. acontecimientos específicos. pues eh, se ha vuelto a activar toda la vieja fanfarria ideológica que intenta aislar una, uno, unos uno acontecimientos de otros e intentar eh, plegarlos eh, de manera violenta en el propio marco discursivo, ¿no? como decía. Juan Carlos Rodríguez, nuestro muy llorado maestro, esto sucede, esto es un poco como la maleta de Charlot. Charlot cierra la maleta, la ropa sale por fuera y coge las recortas con las tijeras. Pues es el, mismo, es el mismo proceso. Sin embargo, ya digo, la, la, la, las imágenes son heterogéneas. Está la, está la, la vieja imagen, eh, digamos, de, de, de, del mundo atrasado que intenta eh, con métodos... ...digamos poco ortodoxo y desaconsejable... ...enganchar al mundo avanzado... ...y con un gobierno oscurantista y totalitario... ...que es el viejo relato... ...lo que está sucediendo... ...forma parte de, de, de, de, de, de, de un arcaísmo que existe... ...que es la existencia del comunismo capitalista chino... ...eso por un lado... ...y por otra parte... La imagen poderosísima de la capacidad, ya digo, de coordinación de los hospitales se construye, los tipos tienen mascarillas, les estamos suplicando mascarillas a ellos, eh, eh, eh, son ellos los que nos mandan ayuda, mientras tanto los países de la Unión Europea se pelean como auténticos mercachifles por, por los productos sanitarios, son incapaces de llegar a acuerdos. Eh, es, es una situación muy heterogénea. En la que se está jugando, yo, yo no, no sé mucho de geopolítica, pero con algún, algún amigo con que el que, que le estoy hablando, que, bueno el panorama geopolítico cambia radicalmente después de lo que sucede. Y en esa línea hay que leer también la última idea de pedirle bueno de, de, de volver a, a, hacer, a hacer a China responsable de todo y pedirle cuentas, porque es la manera que hay de enfocar el futuro en el cual, digamos, la posición occidental ha salido claramente desvaira, vamos. Seguir buscando la cabeza de turco, pero a nivel nacional, claro. entiendo. Y no sé si os planteáis también, este, en esto que hablamos de la polarización, eh, también está surgiendo esa tentación de pensar que, bueno, pues lo que hacen en China, un mayor control, eh, un sistema totalitario, puede enfrentarse a una crisis como esta de una manera más... Eficiente, digámoslo así, en términos neoliberales Es decir, este debate uh -huh. lo estáis viendo también vosotros eh, vosotras, uh -huh. En el sentido de, de que uh -huh. la gente se puede plantear también Ceder su libertad eh, a cambio de mayor seguridad uh -huh. Bueno, pienso que en todas las eh, decía Gambin, aunque ha sido muy criticado en esta recopilación, además de textos que se ha hecho de varios filósofos, que, que el, los gobiernos inventan estados de excepción para luego hacer cambios. No, no bueno, creo en que directamente lo, ha, lo ha implantado <risa> de manera permanente. Sí, bueno. Y que Hungría, que pensamos que están aprovechando. Ese es el problema de situaciones excepcionales, ¿no? Del de la, de la, de estado de excepción en el que estamos. Que se levantan momentáneamente esta especie de pacto mmm, que todos tenemos de qué debe ser el mundo, ¿no? El mundo es así y de repente te llega un acontecimiento que te rompe los esquemas y, y te introduce una variante que no, va, que no era previa. ¿no? Ahí en ese momento de, de desorden, de, de desubicación, que yo creo que es previo a toda eh, la ideología, es cuando… Cuando podemos tener dos actitudes, una activa, proactiva, bueno, vamos a construir algo nuevo y otra de miedo, ¿no? Y el problema al que se ha referido Neftali es que toda esta situación de la fake news y, y de y lo que es propaganda, eh, una propaganda además muy mal hecha, pero es, o sea, le funciona. porque no han parado de bombardear, no <risa> ha sido terrible, sí. pero funciona. En una situación en la que crea miedo a, al descontrol ¿no? y al caos, que es lo que dice Caroline Emke, ¿no? que, que la violencia es una emoción grupal y se genera desde el miedo y, y creo que efectivamente es, eso es uno, uno de los problemas. Y, y luego sobre si esto nos va a... Es que no hace falta que esté China como modelo para perder libertades, es que ya había mucha gente que argumentaba que el problema era que España no había dicho inmediatamente encerraros en vuestras casas el viernes para que nadie saliera, porque si recordáis nos avisaron, como pasó también en Italia, ¿no? Eh, bueno, pero es que efectivamente no, es que estamos en una democracia. A mí me hace pensar en otro imaginario que nos precede, que lo pienso mucho. Y, y es cuando levantaron el muro de Berlín, <risa> que no avisaron a nadie. Dijeron, aquí hay un muro. Y las familias que estaban partidas se quedaron así. Entonces, para mí, que allá haya gente argumentando la necesidad de que el gobierno actúe autoritariamente y que se le critique por no hacerlo. Eh, exceder libertades, pero bueno, ya lo vimos con el 11S en Estados Unidos, eh, digo lo hemos visto ahora con Hungría, y no sé si es solo China. A mí me parece que China ha mejorado su imagen eh, en el último tiempo, no me parece que sea tan negativa, sobre todo porque tienen una gran imagen de ser eficientes, ya no es tanto... La de un, un gobierno comunista, para eso ya ha quedado Venezuela, digo, como modelo denigrante y negativo del comunismo. China ya es una potencia económica tan potente y tan eficiente que que ya se veía bien, me parece, antes de... Hombre, claro, ahora ya, ya veremos lo que sale después de esto. Pero sí quizás el protagonismo de Rusia, ¿no? que durante un tiempo se ha dedicado a otro tipo de cuestiones no tan relacionadas con, con, la, con Europa, sino con la antigua URSS, y que ahora de repente entra otra vez en el escenario. O sea, que muy de acuerdo también con ese cambio del panorama geopolítico, que, que ya veremos, ¿no? que va a cambiar también la, el status quo. ...de Occidente, sí. sí, eh, sí eh, yo, ...yo creo que en estas circunstancias... ...es normal reaccionar con miedo... ...es que no, otra cosa sería... Como humanos, ¿no? claro ...y lo que tenemos encima... ...y alrededor y por detrás y por debajo... ...es muy grave... ...entonces uh -huh. yo aquí reaccionar con miedo... ...me parece que es lo normal... ...creo que la... la ...las formas de la pulsión... ...autoritaria son muy variadas... Y, y creo que esta y creo que es, digamos que este, creo que esta pulsión adopta la forma de Hungría o a veces de no teníamos que haber hecho como en China, pero también adopta la forma anticonfinamiento en Estados Unidos. Eh, toda esta campaña de liberar tal estado o liberar tal otro. Y ve a la gente con, con las sí, metralletas, sí, sí. en la puerta de los de los gobiernos, de los estados, eh, Potenciados por él. Eso también me parece una forma de pulsión autoritaria ante, ante esta crisis. Um, a mí me preocupan menos las formas flagrantes de discurso que reflejan esta pulsión autoritaria, como pueden ser pues, las fake news o otras cosas que a veces nos llegan. No, no no existe el virus, nadie se va a morir. no Esta forma me preocupa menos que las formas de propaganda, y aquí no estoy tan de acuerdo con algo que habéis dicho antes, me parece que hay formas de propaganda que están ahora jugándose y que no son para nada obvias o tontas. Me parece que hay formas de propaganda en juego, eh, orquestadas por determinada gente que sabe muy bien lo que hacen y que están destinadas a eh, conseguir una posición de poder y a expresar esta pulsión autoritaria de una forma bastante ladina y de una forma que sigue socavando la calidad de la democracia. Eh, y pongo el, el siguiente ejemplo. Me parece que cuando, cuando alguien intenta plantear cualquier discusión acerca de las decisiones que toman las instituciones, como una cuestión de que se está escuchando a los expertos incorrectos y uno se tira esto continuamente, no el gobierno lo no está haciendo fatal porque es que no prestan atención a los expertos, es que deberían prestar atención a los expertos, no, no están escuchando a los científicos. Esta como especie de los expertos, de como algo objetivo que existe ahí, ¿no? Como esa entelequía. Hmm. Ese, es ese es un mecanismo usado en la deliberación pública de lo que eh, Jason Stanley llama eh, propaganda socavadora, que es la propaganda que está minando la calidad de la democracia al tiempo que te hace eh, parecer como que tú estás defendiendo un ideal democrático. Cuando a veces se actúa en la esfera pública, Hablando de esta forma, ¿no?, los expertos. Parece que uno está contribuyendo a la deliberación democrática. Pero, sin embargo, lo que está haciendo de facto es socavar las mismas bases de la deliberación democrática porque lo que está haciendo es fomentar la polarización. Entonces, a mí me parece que hay formas sutiles de propaganda que están actuando ahora mismo de manera muy muy efectiva y, y que me resultan muy preocupantes. Son expresiones de esta pulsión autoritaria que, como, como digo, me parece que se expresa de muchas formas, una más folclórica y otra bastante más ladina y bastante más preocupante. Uh -huh. Sí, eh, no el, el, el, el, claro, el, el, el gobierno... Habrá que ver cuáles son las lecciones políticas que se sacan y cuáles son los aspectos del sistema que se destacan. El gobierno chino ya era, ya era un gobierno que gozaba de mucha simpatía entre pensadores conservadores... O al menos muy críticos con la democracia en el centro de nuestro imperio occidental, es decir, en el centro en el centro de Estados Unidos. El gobierno chino es un gobierno que combina una descentralización muy fuerte, lo que se llama una democracia por la base muy amplia, y de hecho hay elecciones cuasi competitivas a nivel municipal, y el gobierno chino es un gobierno que ha empleado mecanismo de deliberación con la utilización del sorteo de grupos de deliberación ciudadano, etcétera, a nivel municipal, de manera muy intensa. ¿Mm? En ese sentido es un gobierno en ese sentido hay un aspecto de, de, de, de, de, de la situación china que, que, que no es asimilable a la antigua so situación del, del socialismo del Este, con una selección muy tecnocrática de los cuadros. Eso viene de la tradición confuciana, allí se le ha dado un barniz leninista y se le ha puesto la bandera roja, pero hay un sistema muy complejo de selección que no es una selección a partir de la conexión con redes de apoyo mutuo y con grupos clientelares que caracteriza en mucha medida el progreso político en Occidente. Eh, eh, digamos, el, el, el sistema chino es un modelo de tecnocracia que combina democracia por la base y selección muy fuerte en la élite. Uh -huh. Bueno, una vez que salgamos de los discursos en plan cuñado de los chinos comunistas, lo que han hecho y tal, veremos a ver qué es lo que sobrevive de ambas cosas. De la democracia, porque y esto es una visión también absolutamente cuñada por mi parte, absolutamente eh, absolutamente frívola, ¿no? de la democracia, porque uno de los principales problemas es el, el comportamiento de la élite política en Wuhan a la hora de comunicar la, la epidemia, de la democracia por la base y luego de la, epistoc de la epistocracia, es decir, de, de, de, del poder de los expertos en la élite, eh, eh, porque tardaron tiempo, tardaron tiempo es reaccionar, aunque luego tuvieron, ya digo, eh, eh, eh, de, demostrar una eficacia a la hora de combatir la epidemia importantísima, eh, sin dudar de que yo también creo que hay muchos más muerto de los que se cuenta. Eso uh -huh. va a abrirnos un, un debate muy interesante para el futuro, pues ya digo, muchas eh, líneas políticas antidemocráticas, ponían al gobierno chino como ejemplo por raro que nos pueda parecer y luego el otro que ha señalado Nestalí y que, y que ha salido también en la introducción de Azucene que es brutal el, eh, eh, eh, el conflicto entre dos conceptos de libertad la libertad negativa que se ve agredida la libertad negativa decidida, definida por los clásicos de la tradición más liberal y más individualista y que se encuentra absolutamente agredida cada vez que hay una intervención pública en el espacio público y la concepción de libertad republicana o de libertad positiva que considera que es una función de los poderes públicos eh, eh, dotar de competencia a aquellos que en el espacio público de lo contrario se encontrarían absolutamente sometidos a poderes que los superan. Y en ese sentido, condiciones de la libertad es un compromiso activo del gobierno por la producción de espacios de libertad que muchas veces suponen Controlar la libertad de gente absolutamente poderosa. Eso lo estamos viendo en el debate sobre los bulos. Uh -huh. Hay gente que está poniendo grito en el cielo diciendo que esto se parece a 1984. Lo único que revelan y absolutamente respetable es que tienen una visión ultraliberal de la libertad. Pero uh -huh. la capacidad activa de intervención para que el espacio público no sea la caja de resonancia de uno, dos o tres oligopolios mediáticos que muchas veces compiten en lo accesorio. ...y actúan de consumo en lo fundamental, es una de lástera del Estado democrático, sin el cual la democracia es una absoluta broma. Y, por tanto, el control de los bulos forma parte del concepto de libertad. Es decir, aquí en esto, eh, bueno, los de filosofía, pues siempre vamos, eh, digamos, barriendo hacia nuestra casa y mostrando lo interesante que son nuestras historietas y nuestros debates pero que son debates centrales para, para ver qué, lo que está sucediendo. No, precisamente, claro, con lo que dices tú, Pepe, eh, ahora se está poniendo en valor también, o parece que se va a poner más de relevancia, el hecho de la ciencia, no la importancia de la ciencia en una sociedad que además la utiliza como herramienta para luchar contra una crisis sanitaria de este tipo. Pero ya que está Inestalí y, y Pepe aquí... ¿Qué, ¿Qué ocurre con la filosofía? ¿no? La filosofía también debería darnos herramientas como sociedad precisamente para plantearnos qué, qué sociedad queremos a continuación de esta crisis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir con la filosofía? Dale, pepe. No, iba a decir yo exactamente no lo mismo. Dale, Nestalí. Dale, Nestalí. Venga. Pues, Nestalí, venga. A ver, yo, o sea, ni como ninguno de nosotros no, te, no tengo una, una bola de cristal, ¿no?, para saber qué, qué va a pasar con la filosofía. Eh, tampoco percibo esta crisis como una situación en la que la ciencia se esté viendo particularmente vindicada. O sea, es, es una situación en la que los científicos aparecen más en la tele, ¿eh? porque nos interesa mucho saber qué pasa y no terminamos de entender cómo, cómo van a funcionar las cosas. Eh, sí que... Aquí, como, como dice Bebe, voy a intentar barrer para casa lo siguiente con respecto a la filosofía. ¿Qué, qué es lo que me gustaría a mí, a mí claro. ver de la filosofía? ¿Y cuál me gustaría que fuera la contribución de la filosofía aquí? Pues, quizá en, en contra de lo que muchas veces uno dice o muchas veces uno espera con respecto a la filosofía, a mí me gustaría ver cosas concretas. Me gustaría a la filosofía, a la filosofía, ver a la filosofía haciendo contribuciones concretas a la mejora de la calidad democrática. Me gustaría vernos a todos remangados, los que hemos hecho teoría durante mucho tiempo y eh, aquellos que hemos dedicado o, o tirado parte de nuestra juventud a, a estudiar el problema de la intencionalidad o lo que sea. Me gustaría vernos remangados planteándonos cómo poner las cosas que sabemos a disposición de los problemas que de verdad nos tienen que preocupar. Esto es un movimiento que lleva viéndose mucho tiempo. Esto no es descubrir nada, ni es que le va a pasar nada, pero hace ya mucho tiempo que una buena parte de la filosofía académica viene... Asumiendo este tipo de problemas como sus preocupaciones principales, aquí eh, siempre me acuerdo del filósofo inglés Michael dammer que además de ser uno de los filósofos académicos más importantes, pues dedicó gran parte de su vida al tarot y a recoger a inmigrantes que llegaban ilegales a Heathrow. Se iba al aeropuerto y los representaba pro bono y escribió sobre la inmigración uno de los libros que yo, como filósofo a casi todos nos gustaría eh, poder escribir algún día. Entonces, eso es lo que me gustaría de la filosofía. Me gustaría ver a la filosofía centrada en problemas concretos y no tengo ningún temor por el futuro de la disciplina porque creo que estas son cosas que ya se llevan tiempo haciendo y afortunadamente estoy rodeado de gente muy lista que lo está haciendo estupendamente. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Néstali. Incluso, bueno, yo creo que aquí estamos tres personas que trabajamos básicamente en la en la discusión, en, la, en una elaboración próxima de la filosofía, porque la diferencia entre disciplinas es una cosa en los departamentos universitarios y otra cosa en, en, en los espacios de reflexión intelectual. Así que yo casi invitaría a Azucena a que a que nos hablase, porque en buena medida Azucena hace cosas que están en intersección con lo que hacemos Nestalí y yo, claro. y desde el punto de vista intelectual pues hombre, hay diferencias, porque ya sabe de unas cosas de las que yo no sé absolutamente nada, pero no en otro bien, Y viceversa, claro. Faltaría más, pero que estamos muy cerca. Así yo casi casi que invitaría a Azucena a que, a que nos contase... Como yo ve, Bueno, eh, yo soy mm, eh, filósofa de vocación y hice filosofía con, por la UNED eh, cuando estaba haciendo la tesis <risa> porque creía que mi, que mi formación necesitaba, para hacer una tesis sobre Michel Foucault, estudiar filosofía, claro, eh, entonces no me siento ajena y al mismo tiempo me siento siempre en el límite, que es un espacio en el que me siento muy cómoda, en el límite de la teoría o de la filosofía. Eh, Pensaba que, como tenemos ahora eh, la hemeroteca del COVID, que sabéis que tenemos con nuestra unidad de excelencia, que además Ana Gallego estuvo aquí, eh, eh, creo que inaugurando un poco esta. Sí, creo sí, que era el primer encuentro, exactamente. ¿no? Sí. Sí. Ella es la directora de, de la unidad de excelencia y tenemos esta hemeroteca en la que hemos estado buscando precisamente cuál es el papel de las humanidades. Y, y lo cierto es que las contribuciones desde el pensamiento eh, filosófico, eh, más teórico o, o no, o, o más político, o más, son muy interesantes y creo que que son relevantes más allá de lo que venga después, ¿no? O sea, creo que la gestión del pensamiento, del tiempo de pensar, eh, es que quien mejor lo hace son los, los filósofos y la filósofa y, y creo que eso, eso ya lo están haciendo ¿no? esa contribución ya está ahí y, y bueno, y como mis alumnos me han llegado de tantas partes esta sopa de buán de la que yo hablaba antes entusiasmado leyendo las contribuciones para pensar el presente porque efectivamente lo que dice aunque yo no haga eh, filosofía como tal lo que yo trabajo es cómo pensar el presente desde la literatura o sea, una especie de pensamiento literario y, y, y por eso tampoco me siento tan ajena. Soy optimista, yo creo que la filosofía eh, es siempre necesaria, pero creo que en este momento está actuando casi como vacuna ideológica, ¿no? Contra, contra el pensamiento fácil y, y, y la mayoría de los, de los periódicos españoles han duplicado prácticamente las intervenciones de, de filósofos o sea, se encuentran muchos más artículos de opinión de, de la situación actual de, no solamente de filósofos españoles sino también de traducciones de filósofos internacionales pues yo que sé como eh, Habermas o como eh, Julia Kristeva o como Gijek ¿no? que han ido saliendo en estos días y esas traducciones ya son un, un interés ¿no? Si no la gente no se gasta el dinero en traducir a nadie y filosofía menos si no es necesario o sea que me parece que ya están haciendo algo ¿no? el pensamiento eh, y luego creo que hay otra cosa que va añadida a lo que has dicho que no es tanto la importancia de la ciencia sino como una reivindicación de inversión en investigación que sí <ríe> voy a reivindicar eh, ...para todas las disciplinas, ¿no?, porque creo que esto nos ha dado un panorama en el que no, al que no estábamos preparados. Somos, eh, hemos estado preparados para lo de ahora mismo y lo que viene mañana, pero no a, un, a una situación de, excepcional de, de previsión de futuro. Y creo que eso es lo que hace muy bien la investigación y creo que la reivindicación de, de, de la investigación de mayores fondos para la investigación y futuribles... Eh, es necesario, ¿no? Y creo que se, que se está haciendo y que también tendrá consecuencias, o al menos eso espero. Como decía Neftali, esto es lo que yo quiero, ojalá. <risa> Eh, eh, se nos acaba el tiempo yo estaría hablando un par de horas más de todo lo que hiciera falta toda la tarde pero no os quiero quitar tampoco más tiempo eh, simplemente para acabar bueno pues un par de preguntas que siempre lanzamos en, este, en estos encuentros una de ellas es eh, ¿qué estáis haciendo eh, a las 8 de la tarde? ¿no? en ese ritual social que se sigue produciendo en las calles que empezó como un aplauso a, a los sanitarios, a, a los que estaban ahí en, en, en el sistema sanitario eh, pero que yo creo que ya tiene más de socialización y de autoaplauso que de aplauso hacia hacia un colectivo concreto, ¿cómo lo estáis haciendo por ahí? ¿qué, qué, qué estáis viendo? ¿O qué, o ¿qué anécdota nos podéis contar de, de vuestra propia experiencia eh, desde vuestras respectivas casas? Bueno, en mi caso pues eh, con una compañera enfermera pues eh, salimos a aplaudir pues los cuatro que estamos en casita muy contentos y muy y muy orgulloso de, de nuestra mami, ¿no? Entonces eh, básicamente a eso el, el aplauso bueno, sirve para saludar a vecinos de frente, a los que yo hasta ahora no conocía y para sonreírte con gente con la que hasta el momento no tenía relación eh, para mí es un momento bonito y emotivo y, y siempre o sea, a esa hora también empiezan a venir las, las llamadas de de, de mis suegros mm. o de eh, familia, etcétera, siempre se interrumpe para, para hacer el aplauso ¿no? yo creo que es un momento importante y que la idea de que estamos embarcados en una actividad y una esperanza común o en un objetivo común es algo que aparte del deporte y, y muy poquitas cosas más, eh, no estábamos acostumbrados a tenerla, ¿no? Y entonces eso es importante. O sea que hemos, hemos cambiado ¿no? esos minutos de odio que había en 1984 de Orwell, lo hemos cambiado por unos minutitos de socialización ¿no? al día, a partir de las 8. Sí, de reconocimiento de los trabajadores públicos y también de los trabajadores y las trabajadoras de los supermercados, sí. de, pues de toda la gente que está. que que pues, por toda la gente que, Una pregunta que hacía Bruno Latour, que está muy bien, no todo lo que dice Bruno Latour ahí sí. es siempre interesante, pero esta vez está muy bien. Pregúntate qué cosas son esenciales. Ahora que has visto que el mundo se ha suspendido y date cuenta que son esenciales muchas categorías de trabajadoras y trabajadoras que tienen horaria, hora, que, que tienen horarios lamentables, que tienen una consideración social muy baja y que tienen eh, salarios muy escasos y que son centrales para nosotros. En eso se incluyen también, por supuesto, muchos trabajadores sanitarios y trabajadoras sanitarias que han sido reclutados rápidamente en condiciones de muchísimo estrés y de muchísima angustia y que, según estoy viendo, espero que me esté equivocando, van a ser despedidos y despedidas enseguida. Uh -huh. Uh -huh. A ver quién sigue con lo que hace cada uno en su aplauso. ¿Me está Oye, bien? Yo, yo súper breve. Eh, nosotros salimos también aplaudidos todas las tardes, más o menos inspirados por lo mismo que comentaba Pepe. Eh, en nuestro caso, con los niños tan pequeños, cualquier cosa que jalone el día y que te ponga ahí como un, eh, como un hito al que llegar... Eh, sí. sea, porque el desayuno, la comida puede el aplauso una... de la 8 exacto Los niños pues esperan con mucha ilusión y además les encanta la cosa esta de hacer ruido y de, y de moverse el o sea, pequeño era, era como la... cuando nosotros de Chicago esperábamos a las 3 y media, a que empezara David el Nomo eh, <risa> exacto, a estas que les encanta bailar y les encanta moverse, pues este es uno de sus momentos para poder hacerlo y, y luego es muy importante para nosotros también por, por la socialización, porque es el momento en el que ven a otra gente. Durante el resto del día, salvo a través de alguna pantalla o lo que sea, no ven a nadie más que a sus padres. Uh -huh. Y eso, sobre todo siendo su padre es muy triste. Para <risa> mi, <para> mi <risa> propios entonces que vean que vengan a otra gente es muy beneficioso. Y va uh -huh. a ser la broma de aunque sean mis vecinos, pero mis vecinos son encantadores. Así que por eso también es muy importante para nosotros. También con lo que decías tú al principio, ¿no? Para que no pierdan el contacto con otro entorno, otras realidades, otro, otros hogares, claro. Exacto. Así se una cuenta, ¿no? Pues en mi caso, pues es parecido. Es, eh, salimos a las 8, sí o sí, y es el momento de saludar a esos vecinos que no habíamos visto nunca y <ríe> ni, ni habíamos localizado. Se, crea, se ha creado una especie de, de red de vecinos mmm, que antes no veías, ¿no? De los vecinos invisibles, y nos saludamos. Y luego, pues tiene la parte pintoresca esta de vivir en el Realejo, que es mi barrio. Que, pues, que siempre tenemos algún hippie que nos toca el acordeón o algo así. Claro, no, no, no tenéis turistas. <risa> Eso es, Eso es tiene que yo que no Yo vivo en la parte popular. Mm. Yo vivo la, en la parte popular de Ralejo, <risa> que es mm. donde viven también estudiantes y hippies. Mm. Y, y ahí sí que. Eh, eh, a mí me, me gustó mucho, me pareció muy tierno porque había una mezcla de ahí de generaciones de la abuelilla apl aplaudiendo a, a la a, a la chica que tocaba el acordeón uh -huh. y, y ha sido entrañable había como momentos que no coincidía con la 8, a veces coincidía y otras veces no que ella salía al balcón y, y tocaba y todos le, además le aplaudían a ella ¿no? y, y creo que esa parte de empatía o de de, de red, de, de barrio es interesante y está muy bien, y a los niños les viene genial ver otra cosa, ¿no? que no sea a su madre, o la pantalla o las tareas <risa> Eh, por lo menos no estáis escuchado todos los días el Resistiré, que yo estoy de Resistiré ya hasta aquí arriba. No, no. <risa> a mí ya me queda poca hay, resistencia. <risa> hay un Resistiré de varón rojo que había que promocionar. ¿eh? Anda, mira, hay lo otro, voy a buscar. Voy a... ¿De varón rojo que habría que promocionar? De varón rojo, ¿no? Ah, claro, claro, de sé cuál es. Pues más da Con la idea, voy, escuchar, a, voy a contraprogramar <risa> a mi vecino. Oye, y la última cosa que os quería <risa> pedir es alguna recomendación para los que nos están escuchando, puede ser lo que sea un libro, una película, un consejo una actividad, lo que queráis algo que nos podáis enseñar a los demás a aprovechar este confinamiento Bueno, Nestalí y yo nos hemos engolfado absolutamente con El resplandor y Doctor Sueño <risa> <risa> nos hemos engolfado tanto yo creo que ha sido una, una cosa un poco regresiva de vuelta a la adolescencia en la lectura de Stephen King que hasta hemos hecho un capítulo, un articulito en común sobre, sobre, sobre el asunto. Sobre las pero, novelas de que, Stephen King. Claro, claro, claro. Pero el resplandor es la historia de un confinamiento y de un confinamiento no claro. deseado. ¿Verdad? Uh -huh. Yo creo que, que, que esa y, y, y la continuación, que es, no es ya un confinamiento físico, sino una cómo una persona rompe un confinamiento mental uh -huh. eh, derivado de la historia que tiene, que es la historia de Dani, del hijo de Torras, ¿no? Muchos años después. Yo uh -huh. creo que sea una buena una buena una buena una buena y entretenida novela para, para, para ver. Y la, y la segunda película, a mí la, la primera, me parece estupenda, pero no, no la entiendo bien, el Resplandor, la segunda película, Doctor Sueño, es mucho más de aventura y también la recomiendo. Genial, nos la apuntamos. <risa> pues, pues, eh, pues sí, no, Neftalí por favor. Nada, pues yo, o sea, eh, la misma línea que Pepe, claro, eh, <risa> totalmente, totalmente a favor del Resplandor, pero hace... Hace ya tiempo oí que, que Alice Munro decía que solo podía, que decidía escribir cuentos porque realmente era lo único para lo que tenía tiempo. En mitad de, de todas las cosas que tenía que hacer en la casa, pues podía ir a la cocina y escribir un ratillo. Cuento y a ratillos, ¿no? pues ese era su género, el género que la llevó a tener todo el éxito literario que uno pueda tener. Entonces, en este marco en el que estamos todos confinados y donde trabajamos a ratillos e intentamos concentrarnos al máximo posible, esta es... Mi, mi recomendación la, cualquier recopilación de Alice Munro me parece valiosísima y una cosa estupenda para hacer el confinamiento y el, el también libro de se lee, Kate se lee rápido, ¿no? también sí. claro. y el libro de Kate Tempest eh, que lo leímos hace poco y nos dejó completamente alucinados si lo podéis conseguir en audiolibro ella recitando el libro es una maravilla se llama uh, The Bricks That Built The Houses, creo que se llama el libro y es una maravilla, si lo podéis escuchar a ella recitándolo, merece muchísimo la pena Genial. Azucena. ¿qué nos vale. Cuenta? Pues eh, yo voy a recomendar también lo que estoy leyendo y como lo que estoy leyendo es algo que por lo menos que me traiga un poco de tranquilidad y de orden, mm. eh, estoy leyendo la historia del silencio de, de Calúaz, que me parece muy apropiado también en este momento de, de, de silencio que nos rodea y de apreciar también y de, de disfrutarlo. Eh, y una novela de, de Saul Bellow, que también, muy apropiada, pero la estaba leyendo antes de que pasara todo esto, que, que es El hombre en suspenso. Pero lo cierto es que como en este tiempo no paramos de, de correr y de hacer otras cosas, yo voy a hacer una recomendación musical. <risa> también, estupendo, también nos encanta. Por ejemplo, ¿no? Y, no sé, yo estoy escuchando una mezcla muy rara, eh, desde Hildegard von Binden hasta la, cuando necesito un poco de catarsis, un poco de Wagner, pero yo creo que… A ver si así bien, te dan ganas de invadir los... Polonia. <ríe> pues mira, no, porque con Tristan Unisolda no me da por ahí, pero sí que hay momentos que necesito un poco de sanear las emociones y la ópera está genial. Pero yo diría un poquito de Strokes, el último de los Strokes que está muy bien y el último de Perlian que está genial. Me la, me la apunto, el último de Perlian lo he escuchado y está muy bien. Y ya que has dicho ópera, sí, eh, que... eh, el otro día escuchaba que efectivamente la ópera real, por ejemplo, ha puesto a disposición del público un montón de óperas grabadas. O sea que también sí. es un buen momento para descubrir algunas algunas de ellas. Azucena, bueno, gracias bueno, por la... de vano rojo. Esa, esa ya te digo que la, la contraprograma Ahora no, no sé cómo no se me había ocurrido antes La verdad que estaba usando el Agapimú De, de Ojete de Calor, pero no tiene nada que ver <risa> Que muchísimas gracias eh, Pepe, Nestalí, Azucena, gracias por abrirnos vuestro balcón eh, y, y adelantar el aplauso de la 8. Adelantar, eh, bueno, pues este ratito de socialización con vosotros, conocer un poco qué opináis vuestras reflexiones. Al final hemos hablado casi de todo lo que habíamos dicho con anterioridad, o sea que no, no está nada mal. Eh, Gracias por vuestro trabajo, por vuestra labor en la universidad, por seguir también ahí al pie del cañón y, y de nuevo pues gracias por, por, por permitirnos eh, compartir vuestros pensamientos, por, por darnos vuestros pensamientos también a nosotros y, y nada que estamos en contacto, ¿eh? Eh, esto no acaba aquí, seguiremos haciendo este tipo de programas y cuento con vosotros para lo siguiente. Pues muchas gracias Javier y a todos claro, porque sí, estáis sí, haciendo algo muy gracias, importante. Javier. Muchas gracias. Muy importante. Hablamos gracias. pronto. Gracias. Sí, sí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y al resto de oyentes, pues nada, que nos vemos el próximo viernes. Eh, donde vamos a continuar estos encuentros eh, hablando con más gente El, de este viernes eh, hablaremos con personal de administración y servicios, con gente de la Universidad de Granada que están también al pie del cañón y nada, pues vamos a continuar conociendo qué es lo que ocurre en cada casa de, de, cada, de cada persona que forma parte de esta comunidad que es la Universidad de Granada y seguimos adelante, ánimo a todos y cuidaros, cuidaros mucho